El Galaxy Fold 2 Y vamos a aclarar la, uno de los primeros mitos La gente hablaba de Bots incluidos Hablaba de los normales De los bots plus De los bots live Pero como vamos a ver Estas almohadillas no son de los bots Y aquí Se aclara el mito Efectivamente Tenemos audífonos de AKG, sí, muy buena calidad, pero son alámbricos. Entrada USB-C. Aquí tenemos el cargador. Carga rápida. Y una entrada de USB-C a USB-C. Para poder transferir más rápido la corriente. Tampoco vienen ningún tipo de case. Acá lo que hay es una documentación. Y bueno, detalles del producto. Ahora, la marca dice que este nuevo polímero que está usando en las pantallas es mucho más resistente y ya no se necesita un case o bumper eso es algo que seguramente los usuarios tendrán que comprobar de una manera un poco riesgosa, pero eh, varios periodistas dicen que en las demostraciones la marca tiró el Fold 2 y no le pasó absolutamente nada no lo hemos hecho, no creo que lo vayamos a hacer pero ahí les dejo esta duda abierto nos encontramos con una pantalla AMOLED de 7.6 pulgadas y cerrado básicamente nos encontramos con unas dimensiones de 6.27 pulgadas triple cámara de 12 megapíxeles un otro telefoto de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles todas de 12 las dimensiones abiertos son 159.2 por 128.2 por 6.2 9 milímetros fíjense, es muy delgado, muy esbelto, tiene un set de, de parlantes estéreo, quiere decir que si yo lo cojo como pasa con muchos smartphones de aquí, pues todavía tengo sonido por este lado y no se va a encajonar, tiene soporta sonido Dolby Atmos y viene de fábrica con Android 10, la cámara frontal es de 10 megapíxeles y como les decía anteriormente es muy leve se ve muy bien y no tenía ese, esa especie de notch super grande de la versión anterior es evidente que el modelo de cámaras posteriores sigue la misma dinámica y orientación que las del Note 20 Ultra aunque hay grandes diferencias sobre todo porque no existe la posibilidad de tener un sensor de 108 megapíxeles en el Galaxy Fold 2 consumo de contenidos Recuerden que en la versión anterior aparecían las rayas, fíjense, acá hay que girarlo hacia este lado. Y algo que podemos hacer es ampliar la imagen y llega a todos los lados de la pantalla. Obviamente aquí me estoy comiendo un pedazo de la imagen, pero es una solución que podría funcionar para aquellos que odian esas franjas negras que aparecen en los lados fíjense que no se nota tanto el pliegue la visualización es interesante y si yo lo cierro fíjense que voy a poder llevar aquí está el lector de huellas voy a desbloquearlo voy a poder llevar la imagen precisamente a esta a esta pantalla se va a ver un poco más alargado pero va a funcionar esta es una de las grandes diferencias con la versión 1 del Fold que esta pantalla no la podía usar para tantos casos de uso fíjense que el sonido pese a que lo ponga ahí no se va a tapar lo puedo coger y no se va a enca encajonar tan fácilmente a menos de que yo haga esto y lo prima bastante de resto puedo cogerlo bien y se sigue oyendo. los ángulos de edición son buenos aunque, nótese que la textura y los acabados de esta pantalla externa es un poco diferente a los de la pantalla interior. No es algo muy grave. Ustedes mismos pueden juzgar. Y continúo viendo mi película. No, This is the team. Inclusive pídense la multitarea que tengo dos aplicaciones corriendo el tiempo en esta pantalla externa. Y vamos a probar si podemos correr una tercera. Exactamente, aquí tengo la galería. Y tengo el navegador corriendo al tiempo. Inclusive con el reproductor. Y puedo volver a la pantalla completa externa. convocar a ¿sí? abrir otra de las aplicaciones que, que tenía abriendo y dividir la pantalla Tengo tres aplicaciones corriendo al tiempo Y voy a intentar abrir la puerta. Exactamente Ahora bien, tal como lo veíamos anteriormente Es posible dividir la pantalla en tres partes Yo puedo decirle a esta aplicación Que vaya a pantalla dividida Que comparta con YouTube le vamos a decir a la siguiente que abramos que se quede en este lado de la pantalla y esta la puedo rotar para allá le puedo decir a esta app que se nos vaya para este lado y se ajuste y a esta que se vaya para arriba y se ajuste y si necesito por ejemplo leer más grande este pedazo del navegador lo puedo ajustar también es bien interesante o si necesito que este se vaya a una ventana flotante podría hacerlo y aquí inclusive intentemos abrir la cuarta aplicación fíjense tengo varias flotantes y aquí ya lo que voy a hacer es mandarla al lado de allá aquí tengo la calculadora que siempre es tan útil y cuando me, me canso, la cierro simplemente esta configuración si yo la uso muy comúnmente puedo grabarla aquí y fíjense, ya tengo la retícula totalmente lista y abierta no tengo que ponerme a jugar con la pantalla tanto ni nada de eso eso es bastante interesante para los que suelen usar la misma aplicación o el mismo set de aplicaciones una y otra vez en el día a día, la multitarea entonces, para eso vamos a abrir PowerPoint y también vamos a tomar la pantalla dividida. Por ejemplo, Word, PowerPoint. Y también vamos a traer algunas imágenes, lo que uno generalmente hace eh, cuando está trabajando. Entonces, arrastro de aquí a acá por ejemplo esta otra imagen me gusta la arrastro a mi powerpoint a la parte de la presentación y la añado acá y de esta forma puedo seguir trabajando en mi presentación ajustando el tamaño de la imagen y si pienso que este, esta parte debería ser un poco más grande la del powerpoint la puedo dejar o si efectivamente ya debería trabajar solo en ella pues lo que hago es minimizo la otra aplicación, fíjese, aquí, aquí quedó y mientras tanto voy trabajando en el look de la presentación aquí fácilmente podría conectar un teclado o puedo editar el texto, Nótese que el menú es bastante interesante porque está dividido en el teclado precisamente para dar más comodidad a los usuarios e inclusive, aquí puedo ir viendo comentarios si los tuviera para ir armando la presentación cuando quiera simplemente vuelvo acá a la galería y sigo trayendo fotos bueno aquí, por ejemplo esta de la rosa creo que podría llegar a completar mi gráfica entonces la traigo acá si siento que necesito volver a Word aquí podría volver e inclusive continuar con todas mis pruebas si quiero bloquear para que no aparezca el teclado lo puedo hacer con esta función o puedo acá simplemente ir cambiando el tipo de teclado ahora bien para aterrizar el modelo de trabajo a algo más real le conectamos un teclado y un mouse, de esa forma es más factible escribir y hacer las cosas que simplemente con el teclado en pantalla, pues cuando ya uno va a hacer una presentación más grande. Acá por ejemplo me equivoqué, es mucho más fácil devolverse y uno puede acceder fácilmente, fíjense ya están vinculados tanto el teclado como el mouse y puedo hacer las cosas de una manera muy interesante. Ahora esto no quita en ningún momento el modelo de la vista dividida y pegarlo acá, notes. y acá voy simplemente ajustando la presentación de acuerdo a lo que voy a necesitar, inclusive si necesito más imágenes, recuerden que acá había dejado la galería, me puedo volver y puedo ir arrastrando lo que necesite, por ejemplo. Y voy completando mi presentación o me lo puedo ir llevando al Word precisamente con el fin de seguir diagramando o completando. Bueno y aquí estamos en Premiere Rush que es una de las grandes aplicaciones para editar video. Fíjense ya hemos básicamente cuadrado las transiciones. Estamos probando las capacidades de las cámaras. Pero queremos ver qué tal son los micrófonos grabados. Y de los micrófonos. Aquí hemos adicionado las transiciones también. En cada uno de, de los segmentos. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es proceder a probar. El, a probar la capacidad que tiene el Fold 2 para exportar el video y fíjense lo tomamos en la terminal y lo editamos directamente también sin tener que cambiar ni pasar a un PC ni a un Mac o sea. listo ya quedó y ahora acá lo que vamos a hacer es ir a la galería precisamente para ver el resultado y aquí está encontramos el folder de Rush amigos de etcétera estamos probando el Galaxy Fold Entonces, 2 están en exteriores los títulos que que puesto y vamos no mucho, a ver la transición. Pero queremos ver qué tal son los micrófonos grabando con la pantalla posterior. Ahora estamos aquí pr probando con la cámara. El otro Tico título. Punch, Fold, bueno, se logró. Sí, bueno y en el momento de productividad un poco más pesada aquí por ejemplo tenemos Word, tenemos el navegador. Y podemos tener una tercera o cuarta ventana. En este caso yo decidí poner algo de música. Dado que los parlantes son bastante buenos. Y lo que estamos haciendo es trabajar. Debidamente desde el Galaxy Fold 2. Sin problema. Aquí tenemos el teclado. Podemos por ejemplo copiar. Y pegar. Continuando arreglando estilos precisamente para que todos los textos vayan en el mismo tipo de letra y terminar así un trabajo o lo que sea necesario inclusive añadir fotos, aquí puedo cambiar las aplicaciones buscar entre la gran variedad que tengo acá e ir trayendo por ejemplo una, una foto que pueda llegar a ser sugestiva que me pueda llegar a ayudar en este tipo de trabajo. Y aquí lo tenemos sin ningún problema, fíjense, varias aplicaciones corriendo o correr otra, todo con Dex. Muy interesante y además el lector de huella lateral ayuda a que precisamente la pantalla se pueda desbloquear en un abrir y cerrar de boca. muchos se pueden estar preguntando cómo se ven algunas de las aplicaciones como por ejemplo Google Maps en una pantalla así de grande lo cual es bien interesante porque podemos eh, percibir detalles de una manera mucho más fácil e inclusive en el momento de cerrarlo puedo llevar la aplicación a esta pantalla que es un poco más alargada, tiene un formato de 25 a 9, eso la hace ligeramente extraña, pero igual funciona bastante bien, de manera fluida y demás, tal como Samsung nos tiene acostumbrados. Otra de las preocupaciones era Instagram, muchos eh, se quejaban de la forma como se veían las historias en las versiones pasadas, así que vamos a visualizar... Por ejemplo, mi Story está bastante bien, no se daña y otro de los problemas que solían tener muchos eran los Reels. Así que vamos a visualizar alguno de estos como captan la realidad, las cámaras de dispositivo, y como efectivamente proceso, ¿no? no tiene problema alguno. Así que por ese lado prueba superada. Acá estamos en YouTube, vamos a ver precisamente ese modo se puede plegar la pantalla y se ve en un lado hey, amigos, etcétera, ¿cómo el está? video y aquí pues tenemos aquí en nuestras manos el nuevo Galaxy relacionado el primer Entonces, la idea es que esto también llegue a funcionar Hola, más amigos, en el juego. en los doblables o foldables algunos gestos cambian, por ejemplo cuando yo entro a la bodega de apps y, y deslizo hacia abajo, generalmente aparecía el buscador, en este caso no el buscador aparece en el lado de arriba no es algo como para suicidarse pero eh, en un principio seguramente va a costar acostumbrarse en la blogósfera se especula que la última versión del Note va a ser la 20 que la siguiente básicamente va a ser un plegable y no podíamos dejar pasar la oportunidad y probar si eso es así porque dicen que el SPEN va a venir aparte. Vamos a ver si efectivamente funciona, pero no. O sea, esperamos que en la próxima versión haya forma de integrarlo, pero en este caso no hace nada. No funciona. Mito resuelto. Y el procesador... Es muy potente, muy en lo más mínimo. Y el último tiro lo di yo. Ahora, otra de las preguntas que nos han hecho es sobre la batería. ¿Qué tal es? En general, la batería funciona bien. Vamos a ver en qué la hemos usado. En este caso, Rush Ese es lo que más ha consumido. Y la cámara, el Excel y los otros han sido bastante buenos, no, no, no han drenado la batería, pero tal como muchos se habrán dado cuenta, Zoom sí, cuando uno lo usa durante mucho tiempo. Por ejemplo, en estos días abuse un poco, lo usé durante 3 horas y se comió el 59% de la batería. Creo que el usuario promedio seguramente va a poder alargarla para que le dure más de un día. Uno que no use mucho el teléfono le va a durar hasta 2. ¿Es perfecto? No, el Galaxy Fold 2 no es perfecto, primero porque es un poco costoso, eh, segundo porque las cámaras no son tan buenas como las de su primo, el Galaxy Note Ultra, que logra captar imágenes hasta de 108 megapíxeles, pero en general la, la experiencia sí mejoró mucho de la versión 1 del Galaxy Fold a esta. Así que si usted es una persona a la cual le gustan los gadgets. Las cosas de última generación. Lo último de lo último. El Galaxy Fold 2 podría ser para usted. En caso de que el presupuesto le dé para eso. Porque recuerden que es bastante costoso. El rendimiento es muy bueno. Fíjense que la tasa de refresco es a la altura de las necesidades de los usuarios aunque debo decirles que tanto la textura que tiene la pantalla interna plegable como la taza de refresco suele cambiar en esta pantalla de 6.2 la, la taza de refresco es más lenta y los materiales son bastante diferentes este es más vidrio el interior se siente más como un polímetro tipo plástico la carga funciona bien los acabados están mucho mejor que en la primera versión. Así que si ustedes de los arriesgados. Que quieren precisamente un factor de forma de este tipo. Que hasta ahora está básicamente en maduración. Este podría ser el más maduro de los equipos que hemos visto hasta el momento. porque como lo pudimos ver el modo DEX. Le da opciones de productividad muy interesantes. Como para producir sobre la marcha así que esta fue la video reseña recuerden si le sobra el dinero y quiere lo último de lo último este podría ser el smartphone para usted si usted es amante de Samsung y tiene igual dinero pero no tanto como para este y además espera un factor de forma un poco más esbelto y posiblemente que sea más fácil de usar en todas las situaciones con una cámara que esté a la altura de cualquier cosa que usted la ponga, pues usted debería ser un usuario del Note 20 Ultra. Además, porque recuerden que los noters son un, son un nicho supremamente específico, dado que les gusta escribir a mano alzada y hacer una serie de acciones específicas relacionadas con creatividad. Aquí tenemos las dos terminales más premium de Samsung. Durante el 2020 Muchas gracias y los esperamos en